amigos de YouTube, hoy les mostraré un video de cómo reparar una memoria que ningún sistema operativo reconoce. Y vamos de una vez, para no perder más tiempo. Introducimos nuestra memoria que nuestra computadora no reconoce. Esto lo hacemos, o sea, yo lo hago en Linux Ubuntu. En este caso mi computadora reconoce la memoria porque está buena, pero en el caso de ustedes, la memoria no la reconocerá no entrará de esa forma pero ustedes en esta versión de Linux le dan aquí a inicio y ponen disco puede pasar que no la reconozca en Windows ni en ningún sistema operativo pero aquí podemos repararla entonces observamos donde dice unidad 8,0 gigas entonces le daremos donde dice le daremos esta herramienta le daremos formatear dejaremos eso ahí donde dice no sobre escribir datos dejaremos esta parte así también le darán a formatear realmente funciona no lo estoy haciendo no es porque no confío sino es porque no quiero dañar mi memoria ya que está en mucha información y Luego que le dan aquí donde le expliqué la primera. le darán a formatear. Luego revisarán aquí abajo en estas dos tuercas donde dice más opciones. Le darán si no aparece formatear, le darán donde dice eliminar particiones. Le darán a eliminar particiones le dirá que si sí están seguros de que se han eliminado sus particiones luego prueban otra vez donde se más opciones cuando le aparezca formatear introducen el nombre de su memoria que quieran ponerle a formatear y ya su memoria cualquier sistema operativo la reconocerá dato importante cuando le den a formatear la cambien a formato NTF o FAT cualquiera que quieran y su sistema cualquier sistema que utilice a reconocer gracias espero que le funcione no tengan miedo de probar porque tengo un video en YouTube y hice este porque me pedían que lo hiciera hablando porque el otro lo hice escribiendo gracias hasta la próxima